Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo en este día sábado, día de la Virgen, ya con toda la buena bendición, con la gracia del Señor, para iniciar nuestra misión. Esta noche tendremos, con la ayuda de Dios, allá en la Catedral, el envío misionero. Así que cordialmente invitados, nuestra plegaria por la misión de la diócesis. Gracias a Dios, la presencia de varios misioneros de otros lugares de nuestra diócesis, de aquí, en nuestra propia, nuestra propia de nuestra propia iglesia local. Así que, bueno, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos para que con, con mucha más fe, con mucha más disciplina, ofrezcamos a Dios nuestras oraciones el Santo Rosario Diario por la misión. Vamos a ir por todos los barrios, por todos los sectores, visitando, llevando la buena noticia a nuestro Señor. Que esta sea nuestra intención a lo largo de todos estos días, queridos hermanos. Yo quiero, verdad, invitarlos para que eh, tengamos muy presente esta intención en nuestra... En nuestra plegaria, en nuestra Eucaristía, en nuestra visita al Santísimo y nuestro Rosario. Que el Señor Todopoderoso nos proteja y nos bendiga en este proyecto diocesano. Es Amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacer caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les digo: ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre, subiera donde estaba antes. El Espíritu es quien da la vida. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, así como Jesús iniciaba este discurso en días pasados, formulando esa, esa afirmación, ustedes siguen porque les he dado de comer. Hoy también pregunta así de frente, después de, de esta semana de meditación. ¿También se quieren ir? ¿También se quieren ir? ¿También se quieren sacar la maleta? Me parece... Esta pregunta, esta, esta pregunta de Nuestro Señor un buen cuestionamiento porque a veces es necesario que o somos o no somos Eso de que tibios, a veces sí, a veces no ¡Ay, hoy no me nació a ir a misa! hoy no me nació a comer! ¡Ay, sí comemos, cierto! Pero hermanos, o somos o no, no somos ¡Tibios! Ustedes también se quieren ir? pues váyanse Ustedes también se quieren ir Ojalá nuestra respuesta sea como el apóstol Pedro señora ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la experiencia que vamos a llevar en estos días a, a cada una de las casas, a los amigos, a los vecinos, por redes sociales. La invitación de Jesús a seguirlo. Esa respuesta nuestra, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor los guarde, los proteja y los libre de todo mal y peligro. Un abrazo para todos.